Gira de presentaciones aquí en nuestro hermoso país. Este, pues, gran DJ, mezclador DJ Donnie llegó a nuestro país, República Dominicana, para una gira de presentaciones que inició el pasado viernes en Topacio Bar de San José de Ocoa, donde cientos de personas no pudieron acceder al evento, ya que, según se informó, estaba todo vendido. Las presentaciones continuaron el sábado. Primero en Latin Music Tours, en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, donde puso a bailar y cantar a todos los presentes con su pegajosa mezcla musical. Estoy más que agradecido con el apoyo y el amor que me muestra toda mi gente dominicana. La verdad es que sin ustedes no habría podido lograrlo. Expresó Julio Adonis Gross, nombre real del DJ. Hola, hola y saludos a todos. Entonces, dice aquí que los higüeyanos también fueron testigos del talento y la energía. ...joven dueño de frases fortosas. ¿Usted ¿Sabe la frase que dice? El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. También estoy en romo, pero feo. Y atención, vecino. Si te molesta la ulla, múdate del barrio. Entre otras que se han hecho populares. La gira de DJ Adoni incluye 18 presentaciones exclusivas. Oigan el dato ahora. Cada una a un costo de 500 mil pesos, convirtiéndose en el mezclador mejor cotizado del momento. Tú sabes que yo vi, ahora que tú mencionaste eso de la cantidad que él cobra por por fiestas aquí en Facebook hay un meme, me dije ¿Qué? Nada más en República Dominicana pagar dinero para ver a un mezclador, mezclar música de YouTube. O sea, como que, Ay. cosa que tú lo puedes ver tú, y realmente tiene su lógica, pero lo que a nosotros nos gusta es la bulla, el meneo y la frase célebre que lo han hecho. No, no, gozo. no, que DJ Adoni no cobra por mezclar música, DJ Adoni se ha convertido en una figura, tienen que entender eso. DJ Adoni es una figura, señores, él ha vendido su nombre, su imagen, No, la gente no va a pagar para, para, para ir a, a ver a DJ Adoni mezclando música, sino para verlo, mirarlo, porque ya él, ya él está en el lado artístico, ya él es una figura, como cualquier otra que la gente paga para verlo. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces ahí es que vamos. Por eso yo le digo aquí al compañero de nosotros, Villalona, ponga a Angel en los títulos porque ahorita yo despego y a mí hay que buscarme una moña <ríe> para yo para para yo, pa yo subirme una tarima o, o para yo tener un video de un artista porque Uf, es que lo que pa. vale es el nombre, la figura. Tú me entiendes, por eso es que DJ Adoni está cotizado. No puede mezclar música, ni... Porque eso lo agota. yo en mi casa, pongo abro dos canales de YouTube, cuando se está terminando uno, bajo, bajo <ríe> y vaina de YouTube, subo el otro y ahí estoy yo como un DJ. ¿Tú no lo has hecho? ¿Eso claro, casa? todos somos DJs. <risa> Pero no es eso, es la figura, la imagen, lo que se ha convertido DJ Adonis. Ya, tú Cuando él vino aquí, tú lo querías ver en persona. Real, tú no querías escuchar, a ti, no verlo? te importa. decir que DJ Adoni, tú lo querías ver a él en persona, porque DJ da fiebre. Y Realmente. sé, como dicen la gente de Santiago, entonces, Angel y Saldo, no se le olvida Que ahorita yo hago ay, así, ay, a mí hay que buscarme, claro. Ojo, Oye, que lo que vale la figura. Un de la pandemia. Un producto, eh, es. porque, exacto. Porque, uh, porque, uh, porque, uh, está gente está gente emocionado. Cuando salieron de su casa, ¿verdad? Porque la discoteca estaba cerrada. Entonces, pues, la gente se buscó un mix de música en YouTube. Y ahí apareció Adonis y la gente que más le ha gustado. Claro. Entonces, sobre todo en Navidad, entonces, de ahí, de ahí para acá, todo ha sido un fenómeno. Eh, el señor Adoni. Y, bueno, aquí llegó, bueno. ¿Sabes que lo gusta y sonido? Eh, ¿qué sé? <risa> el sonido que le gusta? <risa> eh, la, eh, la luz, eh, desmóntame esa luz y móntamela ahí, dale. <risa> Ay, Ajá. Dios mío, señores. Recuerden eso del piso, eso no va ahí, eh, Hagamelo, hagámosle un corte eh, ahí es para, para hacerle un meme a angel con sí, eso porque ahora somos ingenieros ¿tú sabes? No esto esto con caco lo el... usan los ingenieros o los electricistas cuál es de los dos los, todo el que mande todo el que mande porque nosotros no cómo todo el que mande claro y el que está construyendo si tiene con una vaina arriba y no tiene caco pero no son cascos bonitos como estos, estos son los cascos para los ingenieros que brillan. El ingeniero no trabaja, el ingeniero está bajo la sombra diciéndote lo que tú tienes que ah, hacer. O sea, entonces que su caco no se ensucia, mira cómo teje el caco, brillosito. Entonces los otros no importan. ¿Mm? Los otros no importan, entonces. No importan, pero no, no, no se ven brillosos. Y así el ingeniero, viste así como yo veo, camisita. Fulano, esa varilla no va a ir. Pero tenemos los otros no importan, y lo dijo. No va a cobrar, esa varilla. <risa> entonces regresando entonces con los Dadonia. Ahora, este, oh, e, e, esto de, oiga, quinientos mil pesos una fiesta de Adonis. A ese nivel, yo creo que mi aventura en el Medlife de Estados Unidos co cobra una cantidad tal para 500 mil pesos dominicanos. 500 mil pesos, dominica, pesos dominicanos. Sí, 100 mil pesos. son 9 millones de pesos. O sea, yo, eso es <ríe> mi aventura, cobra tanto. <ríe> es <ríe> que ya, como decía usted anteriormente, que ya un producto, ya la gente no va por la música, sino es por la church y por la frase que dice y que esto y a beber y la cosa. <ríe> Yeah, my vamos a dar un anuncio señores lo que pasa es que aquí está hay un compañero de nosotros que hoy está cogiendo su clasecita detrás de cámara y está aprendiendo. Oh, sí. ah, él va a casi. No si casi, casi. ¿no? Sí, él está aprendiendo, él es todo lo todólogo. Él ha hecho de todo en esta <ríe> vida. Ahora está aprendiendo con <ríe> la cámara y me está dando un par de zoom Ay, para que la gente entienda lo que está pasando. Porque están viendo la cámara media rara. Eh, lo que pasa es que está cogiendo clase un hombre aquí de cámara y está aprendiendo. Un novato. Va bien, ¿es? compañero. Sí. <risa> está no, está eh, muy él, concentrado, bien. Y no se mueve. <risa> no, señores, pero viendo ese tema de Adonis, realmente, vale, ahora mismo vale la pena. Por eso que digo, yo sí doy para ver Adonis. ¿500 mil? No, no, no, no, porque 500 mil son la gente que lo contrata. Eh. Pero digo, a una fiesta, si sí, yo sí voy. Ah, no, una fiesta sería pues, 5 mil, 3 mil pesos. que se ve la diferencia de un DJ normal X que él? Claro. ¿Entiende? Porque los DJ nomás, como que brincando y como que lo mismo y la mezcladera. Pero él tiene eso, como que llama al público, hace como que tú viniste, que lo que tú diste valga la pena. O sea, el no. dinero que tú diste ahí sea o sea, además, además de música, que esto es muy importante, además de música, ellos ofrecen un entretenimiento, ofrecen un Así show, es, sí. un Exactamente. espectáculo. Ya eso es otra cosa. Es Pero otra, hoy un dato. Ya eso es otra cosa. Porque los DJ, obviamente, los DJ de discoteca sí. se enfocan en eso, en dar música. ¿Verdad? Yo que, un dato. yo que tengo un hermano DJ que aunque está medio pausada su carrera, pero ya él la retomará cuando él quiera. Uh -huh. es, o sea, más o menos tengo conocimiento sobre eso. O sea, ellos solamente, los DJ, bueno, yo estuve en Avalon en estos días. Valga la Usted estuvo. Valga la, valga la publicidad. ¿Qué? Tú lo viste allá. Sí, es ¿Eh? verdad. ¿Eh, eh, ¿Qué ¿Qué está después? bien, compadre. Siga. Siga. Sí, sí. Sí. Sí. No, temprano. Pero espérate. Temprano. de aquí sí, no sí, por sí. o sea de aquí para allá cuando usted se fue ¿Eh? de aquí para allá cuando usted se fue no temprano qué, qué? Temprano? ¿A temprano a las 7. a las 8. y vino a las 10 y media ay no no porque es que esa discoteca está cumpliendo y fue acompañado ah, usted claro. con una lady no no no ahí no eso fue un coro, un coro un coro en coro en coro y qué bebió usted qué no, bebió no porque ustedes quién sabe mucho vayan allá que está en, en, en la discoteca que ahí es que está la cuenta eh, <ríe> Claro, de que quiera saber qué Atención iba. DJ Mark, que eh, para que me envíe la nota de ese <risa> día <a> ver, <risa> Yo tuya, me... ya lo... la cámara entonces, de seguridad. Eh, entonces, ya en esa discoteca tú te, te das cuenta que los DJs, aunque están tú, o sea, están haciendo su esfuerzo, pero se concentran muy, mucho en lo que es mezclar la música, o sea, hacer las transiciones de <coughs> Hacer la transición de un tema a otro, que la fiesta no se apague, que siempre suele, ok, sí. un, una, mus, una una canción que te pega y entonces pues para, para nivelar. Sí. Pero entonces lo de Adonis lo que hace, y ya lo hemos visto, aquí en Macorís, ¿verdad? En, en ese teteo móvil que pasó, es un espectáculo lo que ofrece él. Sí, sí. Eh, 500 mil pesos, uno lo ve exagerado, pero como dice Camila, se justifica. Y ahora... Da 5 mil pesos en una discoteca aquí que lo venga a traer. Ya, ok. El que quiera disfrutar de esa fiesta, está bien. Oye, lo que pasa, que la persona que. Oye, lo que pasa, atención. Sí, pero oye. Oye, lo que pasa, la gente no lo ve de modo empresarial. El empresario ve mucho dinero. Cuando tú le das 500 mil pesos a DJ Adonis, tú le vas a sacar el triple a esa suma. Porque tú vas a vender, tú me entiendes. Claro. Entonces el, el que no tiene la mentalidad de empresario no no lo piensa de esa manera. Un y empresario ya, no, dice, lo voy a gastar contado, 500, pesos. Ya, no, lo gratis hasta las ocho de hasta las 10 de la noche, por ejemplo, y la fiesta está hasta la una. O sea, que sí. ya a las tres horas que vienen ya eso. Es... Y, y hay tigres que se devolan en la discoteca y gastan dos, hasta doscientos mil, trescientos mil pesos. pesos. Mi, no una día, mil pesos mi. Sí, pero hay tigres que gastan su cuarto. en hay malos que gastan, que si yo qué... Algún día hay que, que, <risa> <risa> ¿Eh? que nos llame aquí hey, al programa que la, aquí a ver, fiesta, para que nos, para que nos cuente fiesta, ¿verdad? Lo, lo de la industria, de la, de la música, de las discotecas. ¿no? Claro. Una fiesta que se gastó más de 350 mil pesos. Y yo tengo la foto aquí en Rubén. Una sola noche. Oye, cabrón. ¿Mm? Mira, Ricardito, ponme ahí la canción para Néstor que quería que viajar infinito, por favor. Esa. Súbala, Ahora, súbala, con ustedes, papá tarima. Pasando un buen momento. Que me gusta en un aposento. Habían 27 abanico este adentro. Y un sacerdote medio bico. Señores, buenas tardes, buenas tardes. Llegó Papá Tarima, la realidad oficial de la provincia de Duarte y todo el país, el animador más duro. Animo hasta gratis por ahora, pero estamos activos. Y el que, que va a presentar Papá Tarima, a DJ Adoni, oficial, gracias por la oportunidad, eh, al ingeniero Jackson de Jesús y a todo el equipo de DJ Adoni. Estaban hablando sobre, sobre el precio de, que cuesta este joven. Y lo que yo siempre he dicho, usted tiene, si usted tiene un talento, usted tiene que cotizarse. En cuanto a las cosas prácticas, no voy a hablar de, de, de lo que quieran cantar o canten. Aquí hay karaoke que hay que pagarle 3 mil pesos una noche a un cantante que quiera animar un karaoke, pero eso es lo que él pone. ¿Tú entiendes? Es su trabajo. Pero ¿Puede de karaoke, señor, ya. Claro. No, no, hay gente aquí que te hace karaoke y tú no le das seis mil pesos, es más diez mil pesos en una noche y no te hacen un karaoke. Pero tienen ese, o sea, hacen un trabajo y cobran por ello. ¿Entiendes? Yo hice muchísimas fiestas eh, cuando empecé, que me daban oportunidad, gracias a, a todas las personas que me dieron oportunidad gratis, con la cena. Y lo que usted vaya a beber, vea usted. Lo que yo hacía que me daba mi humo, porque imagínate. <risa> Cero dinero, porque yo estaba empezando junto a otra persona que siempre me dieron la oportunidad, ¿me entiendes? Y, y uno, vamos a destacar y darle un saludo a nuestro hermano Ariel Polanco que siempre me dio la oportunidad de una tarima eh, de presentar a artistas de renombre eh, eh, acompañado de él. Claro está, y ahí yo pude eh, desempeñar lo que es la animación en tarima. Pero a DJ Adoni ha llegado a ese, a ese tope como dicen, por su trabajo y más ahora que tiene una compañía. Cuando usted entra a una compañía, esa compañía se organiza más de lo que él estaba, porque estaba organizado. Sí. Es un joven que se organizó. no tiene un fenómeno. Los fenómenos, si usted lo organiza, duran de por vida. ¿Me explico? Eh, DJ Adoni, él dice 500, pero hay personas, que tú lo sabes, Pinto, que negocia y puede quedar, eh, pero él ha cobrado 500. Porque eh, Anthony Santos... Tiene un legado, el que no le da su cuarto, no canta. Hay dos millones. entiende Otra cosa que tiene Antonizando también, que le paga mensual a su a su músico, toquen o no toquen. Los músicos pueden estar acostados en su casa. <risa> también, oye, un millón tres. Oye, a otro Aquí hay un millón tres de arrojas. No, no, no. Yo voy a mi peso, no voy eh, ¿cuándo, ¿cuándo? No puedo discutir esa, esa cifra. No porque eso no es de cámara, eso no lo estoy yendo en público aquí. No, no, no puedo, decir ah, la cifra, porque tengo, tú entiendes, que investigar. Pero ya hay urbanos muy caros. Ahí está Molsa La Para, que cuesta 400 mil pesos. ¿Me entiendes? Hay mucho urbano caro Aquí, don Miguel, lo que no le da su <ríe> y dinero. Y mientras más viejos son, mientras más trayectoria tienen, claro, más caros claro, son. Sí es, así ellos es. Continúan trabajando y continúan innovando, innovando y transformando su repertorio musical. Claro, ¿eh? yo, yo no, mira, eh, hubo algo por ahí que un señor criticó de Adoni y que yo, el doctorado, yo esto, yo que lo otro. Y, y viene Adoni con una computadora y cobra Ay, sí, tanto. ¿Me entiendes? Son, esas son cosas que dejan mal parado. Eh, porque si usted estudió Mira la medicina, usted tiene que durar un tiempo estudiando medicina, matado, haciendo lo que sea, amaneciendo, aguantando boches de doctores. Uh -huh. Pero cuando usted logre ese consultorio, ¿eh? usted cobra por su trabajo. O sea, no se sabe cuántas noches duró de Yelladoni, cuando viene claro. mezclando gratis. Claro. Nada más para que le dieran Mira la oportunidad. un ejemplo, un ejemplo de, de eh, vaqueró y el que era su mano y a los foques, cuando no era nadie, ¿dónde quedaban ellos? Dormía en un mueble, en los estudios. Entonces, los tiene carros, el, los lo Logran tener un carro entre los dos, a, a los foques y iba que a los o sea, era el manager de W. Sí. <ríe> de y se fue, fue para San Pedro porque no quería descuidar su artista para pa estar encima de él. ¿Y quién es a los hoy? Es decir, que usted tiene que ponerle carácter a lo suyo para que usted pueda cobrar. Hay mucha gente con la, eh, la, el, la página mía que, que yo la vendo como publicidad porque. Eh, soy promotor, tanto como de artista, eh, la familia lo sabe, como desde de cualquier eh, comercio. Eh, no, que tú no... El Facebook mío lo que tiene son 2,000... Eh, el Facebook no, eh, el Instagram, dos mil y pico de seguidores. Ah, no, que tú lo vendes muy caro y tú no tienes ni mil Pero eso es lo que me vale a mí, lo que yo tengo. Usted va a ver el resultado. Eh. Si usted un mes no ve el resultado, usted retira su publicidad, porque el contrato lo dice. Yo cobro mi dinero en mi publicidad, no, que usted no tiene... Olvídese de eso. Es lo que yo estoy vendiendo. Usted, si al mes usted no ve el resultado que le ha dado, o se le devuelve su dinero para atrás. No es tener 10 mil, porque aquí hay personas que tienen 15 mil y no tienen 20 likes. Hay, eh, tiene, hay gente que tiene. Realmente. Hay gente que tiene. Hay gente que tienen 20 hay gente que tienen aquí páginas, usted lo sabe, de 20 mil seguidores, 10 mil. Y yo tengo mil voy para 2.600 y a mí me saludan en la calle. La gente de la familia. Oye. Atención ahí. No, igual es que cierto. No, que A Facebook, me saluda que, la sí, gente eh, en la calle. Mira, yo tengo 60 mil seguidores en Facebook. Que ese es el fuerte mío en Facebook. Porque nosotros tramita, eh, transmitíamos Entendido. el aire del pueblo en pandemia. Estuvimos en la calle. Y ahí nosotros conseguimos seguidores de todo el mundo. Son 60 000. Los estados de Facebook mío lo ven 3.000 personas. Antes de 24 horas, 3.000 personas le hacen así. Le deslizan al estado mío. Entonces yo cobro lo que yo quiera por eso. ¿No entiendes? Porque es un trabajo. Entonces claro, usted no puede sí. venir eh, eh, estos dinosaurios porque ahora pers algunas personas mayores profesionales quieren calificar lo que es la juventud y quieren calificar el trabajo del otro. A Donny fue un joven que le llegó a la mente en claro. pandemia cuando todo el mundo estaba triste, estaba desesperado psicológicamente hablando. Vino el muchacho y pues puso a mezclar ahí la pegó, pero tampoco no es él solo ahí está eh, DJ Joe. Ahí está el de la capital, el salsero, ¿cómo se llama, amable? Eh, que toca mucha salsa, ¿eh? Que son duros, que cobran su dinero, que no hacen tanto y porque esto es más comercial, Adoni. Uh -huh. Pero eh, esos 10 que yo estoy mencionando de Santo Domingo son duros. El eh, combo los 15, que usted no le busca su dinero esa gente, de 200 y pico no tocan. Ciento y pico, 10 yo, ¿eh? 10 yo, tienen que buscarle su cuarto. Ah, mejor se quedan en su casa, eso es. Pero hay muchas personas. Ah, que porque fulano no sube como DJ? Pero que fulano está tocando por 500 pesos. Y toca por una cena. Y toca por una cena. No. Pero ahorita si así despegó, hay que buscarle su cuarto. ¿Entiendes? Mejor usted haga las cosas por ayudar a alguien y no cobre menos por su trabajo. Porque está bien la familia. no, que la familia está en la calle entrevistando, pero él, quiere, él cobra lo que quiera por eso. Si viene una gente dando que hay que pagarle tanto a la familia, es lo que él diga. Hay que pagarle porque es su plataforma es el que se acuesta tarde editando y haciendo de todo. Yo manejo yo manejo seis Instagram. dos de dos empresas ahí. Nadie sabe eso. Yo cobro mi dinero por eso. Pues subirla pues yo estoy haciendo un trabajo. ¿Estás haciendo un trabajo. Yo puedo estar en una pasola a toda, uy, y, y es una noticia tengo que pararme a la a, a toda, o puedo estar durmiendo. Yo pongo una alarma a las 3 de la mañana o a la, de 3 a 4 y chequeo. Fu, fu, fu, fu, a ver si pasó algo en la madrugada. Y me duermo de nuevo. Eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Y Está yo tengo a cobrar Ay. por eso. Está pendiente. Está pendiente. A lo que, nosotros estamos pendientes. Mira eh, con lo de la fortaleza. Nosotros estuvimos ahí desde de las 10 bien, de la noche bien. hasta las 8 de la mañana parado Esperando. Porque, esperando. Esperando. el momento. Sí. Porque tú esperas un momento de que pase. Es eh, igual que... que, que, que eh, aspirante al artista o, o el que canta, todo el que hace música es un artista. Eh, es un tema que lo va a pegar un a tema. la familia, es un video, una entrevista una que entrevista. lo va a hacer viral, ah, de la familia, la familia. 200 mil seguidores. De repente. Eso es así. Yo me hice viral en Facebook con una imagen que un tipo robando luz y le puse arriba, ¿cómo se llama el que hace esto en tu barrio? 15 mil seguidores conseguí en un día. Todo un sacrificio, DJ Adoni se sacrificó. Estos son los frutos. Estos son los y frutos. es un tipo decente. Es un tipo, un chamaquito que, que no, no es un loco viejo. No, que está aprovechando su momento. El piloto en la salsa, en Santo Domingo. Hay que darle su dinero. Está aprovechando su momento, hay que su DJ Adoni. Hay que, hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Cada quien, te, te, te. él puede cobrar un millón la gente loca con él lamentablemente fiebre tiene un equipo de seguridad más de 10 seguridad para pa poder la gente los jalándolo para pa tirarle fotos y es una persona sencilla y ya lo ah. sí. Sí, pero que cuando tú eres tú puedes ser lo más sencillo que tú quieras pero cuando llega el momento de que tú no puedes con tanta gente Oye. es un problema lamentablemente Díaz, Adonis está dando fiebre Adonis <risa>